El pasado 29 de noviembre, eh, en la Feria del Libro de Guadalajara, se dio el veredicto del Premio Latinoamericano de No Ficción Independiente. Este premio eh, fue convocado por el sector editorial independiente de América Latina una alianza eh, conformada por varias editoriales eh, de países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, México, Argentina, Brasil y Colombia y tuvo por objeto reconocer la producción editorial eh, y escrita pues que tiene por, por objeto lo que hoy en día se conoce como no ficción. Eh, yo participé con un libro que escribí durante el tiempo de pandemia eh, que se llama eh, Sumario de Plantas Oficiosas y, y que es una especie de diario ensayo, como un registro de actividades que yo hice durante el tiempo de confinamiento. El, el libro trata de varias cosas, en principio trata del impacto que tuvo en mí y en mi familia, pues la, la pandemia del COVID-19, incluidas pues eh, las pérdidas de algunos seres queridos y amigos. Pero el, el foco principal del libro eh, es la experiencia que tuve con las plantas. Es, es un libro que trata de jardinería, de huertas, de recuerdos familiares asociados a los árboles y a las plantas y que trata como de hacer una, una historia personal eh, de mi relación con el mundo vegetal. Eh, bueno, yo creo que también eh, una cosa importante para, para resaltar de este premio es el hecho de que, de que hay un reconocimiento a un tipo de producción que nosotros tenemos en Colombia, en América Latina, que es muy importante y es un tipo de producción reflexiva, analítica, de pensamiento crítico, sobre sucesos contemporáneos, me parece que la, que la idea de, de estas editoriales eh, es también rescatar la manera en que nosotros le tomamos pulso al presente y entendemos muchas de las cosas que nos están ocurriendo, cosas pues muchas veces disruptivas, eh, a partir de un instrumento que no es ya la novela, el cuento, la poesía, sino que tiene una relación con otro tipo de escrituras, que también pues se, han, se han reconocido como, como escrituras del yo, ¿no? Y pues yo creo que el libro mío tiene mucho de, de memoria, de diario, de ensayo, de autobiografía, eh, pero también de un tipo de reflexión en la que están las cuestiones académicas. Sí.